El secreto de los vencedores Anhela mi alma y aún ardientemente Desea los atrios de Jehová Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo Salmo 84.2 Pasaje complementario Aquí está el secreto de los vencedores Acudir, anhelar, desear fervientemente Buscar con intensidad cada mañana y cada día De la fuente de vida y felicidad este fue el secreto del rey David, pues no cabe duda que descubrió en la oración su mayor tesoro, su más efectiva medicina, su mayor descanso y el origen de su sabiduría, su fuerza y su poder. Él aprendió a deleitarse en la presencia de su padre y a depositar sus cargas delante de él, encontrando respuestas para todos sus momentos de angustia, de dolor o debilidad. Esto mismo debe significar para nosotros este tiempo especial en la mañana a solas con Dios, que conocemos como devocional personal. ¿Experimenta el anhelo de buscar a Dios? Lo primero es desarrollar el hábito de buscar a Dios a primera hora en la mañana. Luego debemos tener en cuenta tres cosas importantes a saber. Disponernos a ver por la mañana su misericordia consecuencia de confiar en nuestro Padre Celestial, saber o entender el camino por donde debemos andar, fruto de elevar nuestra alma a Dios, aprender a hacer su santa voluntad, resultado de tener al Señor como, muestro, como nuestro único y verdadero Dios. Los resultados no se hicieron esperar cuando decidimos empezar a poner en práctica estas enseñanzas. Comprendemos entonces cómo Dios, en respuesta a nuestro anhelo de encontrarlo para seguir sus sabias instrucciones de vida y salud, nos unge con su Espíritu, quien a su vez nos guía hacia la victoria de cada día. Si creemos que Dios tiene un plan para prosperarnos, para darnos esperanza y un futuro victorioso, una vida rica y abundante, lo único que tenemos que hacer es aprender a estar en su presencia hablemos con Dios. Amado Señor, gracias por hablar a lo profundo de mi corazón. Hoy entiendo que es en tu presencia que hay plenitud de gozo, prosperidad y victoria. Hoy Señor, rindo mi vida a ti. Reconozco firmemente que eres mi padre, que quieres y tienes lo mejor para mí y para mis seres queridos. Gracias por amarnos y bendecirnos. Amén. I am his world.